¿Cómo estás? Te quiero compartir en este video una calculadora que yo la suelo usar sobre todo cuando estamos pensando hacer cambios eh, importantes en lo que es la pauta publicitaria. Eh, porque hay una parte importante que es no solamente cuando haces cambios en la pauta es cuántos leads para a traer y que vos estás tasas de conversión a ventas, sino que también es vos puedas ver si tu equipo está dimensionado para poder atender apropi apropiadamente esos leads eh, y así no estar tirando el dinero a, a la basura, digamos, invirtiendo en publicidad y teniendo un equipo colapsado de, <ríe> sin poder atender a, a esos leads. Entonces, eh, esta calculadora es, yo, yo trajo una versión un poquitito más compleja, pero es el resultado de varias iteraciones que nos terminaba pasando de que subíamos la pauta y, y había un montón de supuestos que nosotros no veíamos, que fuimos aprendiendo y que un poco los traté de plasmar acá, ¿no? Eh, te comparto directamente de qué se trata el archivo tiene una parte que se llama ventas eh, planificación y otra parte se llama scorecard ¿no? planificación vas a planificar como dice qué es lo que digamos cuánto vas a invertir eh, y cuánta gente vas, y te va a decir cuánta gente vas a necesitar y por otro lado tenés lo que se llama el scorecard que en la scorecard es donde vos vas a poner semana a semana lo que son los resultados que te va a permitir validar que estos supuestos que vos trabajaste acá se estén cumpliendo eh, y en caso de que haya desvíos, vos puedas ir acomodando para futuras planificaciones. Eh, ¿Cómo está compuesto esto? Hay una parte importante que es, eh, yo esta, esta calcula está pensada en un proceso que es, que vos tenés, eh, vos sos una empresa, por, generalmente apunta a B2B, pero B2C también puede funcionar bastante bien, que vos tenés eh, los leads que, que ingresan, que, que quieren que los contactes. Por otro lado tenés, lo que son los SDRs o calificadores, que son personas que hacen un primer filtro a esos leads. Cuestión que eh, vea si la persona, el interés que tiene es verdadero. Eh, no sé, algunos filtran por si está por hacer la compra ahora. Eh, no sé, yo en mi caso filtro mucho por eh, el caso de uso. Si la persona, el caso de uso que, que, que está pensando es el, el, que nosotros, el principal caso de uso que resolvemos. Entonces, depende mucho y un equipo que hace eso. En caso, y después eso pasa a ventas. En caso de que vos no tengas SDR calificadores, vos en estos casos siempre vas a poner 100% y no pasa nada. Acá Igual en las notas está explicado, pero digamos, no es necesario que tengas, para usarlo, no es necesario que tengas un equipo de SDR, podés tener leads y que esos leads los tomen directamente tus, tus vendedores, no hay problema. Eh, y después tenés, esta, eh, lo que es la planificación, está dividido, vos vas a saber que después acá hay una parte que te dice cómo usar este archivo, que hay un poquito más de detalles. Pero vas a poder ver, lo que es la planificación, yo trabajo con dos tipos de supuestos. Los supuestos fijos, que son cosas que no varían tanto, digamos, que cuando yo quiero jugar a la planificación, son cosas que no deberían variar tanto, porque son cosas que, que siempre se dan así, digamos, son, son, son tasas, son ratios que siempre se dan así. Por ejemplo, uno fijo es, si yo invierto cero pesos, cero dólares eh, en publicidad, ¿cuántos leads, cuántas personas dejan sus datos en mi sitio? Entonces... Eso es algo fijo que no cambia, o sea, puede cambiar en el tiempo, pero no a la hora de planificar una campaña. Después, eh, después esto es, estos leads que llegan, yo los llamo MQL, que son Marketing Qualified Leads. Y cuando ese lead pasa a ventas a través de un calificador, se llama SQL, que eso lo vas a ver acá. Pero bueno, eh, después lo otro que hago es, si tenés un calificador, es... ¿Cuántas personas puede calificar por semana? Por lo general, el calificador es una charla de 10 minutos, este, que puede ser por teléfono o por WhatsApp, termina calificando el lead. Entonces, digo, bueno, una persona, si trabaja 8 horas por día, eh, puede calificar 20, tranquilamente puede calificar 20 leads por día, ¿no? Depende mucho de tu proceso también si la calificación es larga o no. En este caso es lo que yo imagino, es unas preguntas de, hola, te sí me tratá y nada, y que ahí califique. Eh, después esto, un ratio, ¿cuál es tu ratio habitual de lo que son eh, MQLs? O sea, leads que, que vienen interesados en tu producto, se convierte en SQLs. Es decir, es decir, que un calificador dice, este lead está apto para pasar para ventas. En este ejemplo yo puse que el 35% de los leads que te ingresan están aptos para que pasen un vendedor. Que no quiere decir que compran, quiere decir que están aptos para entrar en un proceso con un, con un vendedor. Y generalmente es cuando pasa un vendedor en B2B, sobre todo, se genera una reunión, ¿no? Entonces, la Entonces, ya pasando el área de ventas es cuántas reuniones por semana te puede tomar un vendedor. Eso es fijo, ¿no? O sea, salvo que vos le cambies la duración de las reuniones, que eso es un cambio más estratégico, o sea, como que le, le hagas ciertos cambios al script o lo que sea, vos en general, hacer o sea, que un vendedor puede tomar un máximo estando al 100%, decís 20 reuniones por semana, que son 4 reuniones por día, ¿no? Por eso depende mucho de tu caso de uso. En mi caso, 4 por día está bien. Después lo otro es cuánto es el, el ciclo de venta, que esto va a servir para el scorecard después. Esto es cu ¿Cuánto tiempo tarda en venderse eh, tu producto desde que ingresa a ventas hasta que se cierra? Hay productos que se cierran el mismo día, otros que tardan eh, 60 días, 180 días, en mi caso tardo aproximadamente 14 días. Después lo otro es la conversión a contratos O sea, esto sí es cuánto venden. O sea, de estos, de estos leads que le pasaron SQL, es, o sea, que les pasaron los calificadores, ¿cuántos van a un contrato? Y tu ticket promedio que también te sirve para estimar un poco cuánto. O sea, tu ticket promedio es cuánto es tu, tu venta promedio. Y esos son los fijos. No deberían cambiar mucho este, de una semana a la otra, ¿no? Eh, quizás si haces cambios muy drásticos en la pauta, este ratio de 35%, el de SQL, MQL, te puede cambiar... Porque te puede bajar mucho la calidad si de golpe eh, disparaste la inversión un 500%, digamos. ¿no? Y después esto sí es lo que empezás a jugar, que es la inversión publicitaria. Decís, bueno, a ver, espera, si yo tengo una inversión de 750 dólares y tengo un costo de 8, a ver qué me va a pasar. Entonces, como acá es donde vos empezás a jugar para ver cuántos leads totales. Por ejemplo, yo invierto 700, pero el lead me sale 9. Bueno, yo voy a generar 128 leads que en total van a ser 50 orgánicos y 78 de pagos, ¿no? Después vos tenés cuántos leads, este, de estos leads, de estos 100, lo que te hace cal esta calcular es con estos ratios de arriba, ya empezar a calcularte. Bueno, ¿cuántos leads van a ser calificados? Y acá te va a empezar a decir cuántos SDRs o calificadores necesitas full time, ¿no? De 8 horas, digamos, este es el, el ejemplo. Y lo mismo con los vendedores, ¿no? Y también te va a haber estimado, eh, si se cumple toda la lógica, cuántos contratos deberías tener por semana y cuánto sería el ingreso que te darían esos contratos. Entonces, esta calculadora te puede ayudar a eso. Y acá haces una comparación, que esto es automático, ahora vamos a ver bien cómo, contra la última semana. Esto, cuando vayas completando el scorecard, te va a ir comparando contra la última semana y vas a poder ver cuán desviado estás de la realidad. Y si por ahí tenés que empezar a trabajar alguno de estos supuestos fijos porque la pifiaste o porque cambió el tema bastante. Y después el otro que a mí me gustaba mucho es la scorecard. Esto todas las semanas, le días que lo completes. Y vos semana a semana puedas, vos incluso si lo empezás a usar, por ejemplo, esto, por que estamos en septiembre ya. Hoy qué es, hoy es 6 de septiembre, bueno, 7 de septiembre que es lunes. Entonces ya lo usás a partir del 7 de septiembre, ¿no? Y acá tenés todo lo que tiene que ver con lo que vos tenés que completar son los campos que están así sombreados. Entonces vos pones, no sé, vamos a poner que esta semana, al final invertimos 700 dólares, pero el lit nos salió 8,50. Eh, y, este... Ahí está, no me salían los decimales. Entonces a 8,50, eh, entonces eso te generó 82 litros pagos. Vos siempre completás lo que está sombreado, ¿no? Y dices, che, cuántos leads sin publicidad? Los que son orgánicos te llegaron. Esta semana bajó, a 35. Listo, tuviste 117 leads. Bueno, ¿cuántos de estos leads te dijo el SDR o marcó el SDR como calificados? No, marcó, en este caso, 24. Bueno, tuviste un ratio de lead a SQL de 20%, pero suponiendo que fuera 36. Esto te subiría, ¿no? En este caso vamos a hacer que fueron 25. Eh, y acá también completás cuántos contratos cerraste. Nota acá que los leads, que si vos tenés un ciclo de venta de 7 días, es muy posible que esta semana no cierres esos contratos, lo cierres la que viene. Entonces, después ya a partir de la semana que viene, según el, el ciclo de venta que vos calculaste, te va a calcular cuál es tu tasa de cierre. Y después lo otro que está muy bueno es esto de acá, que esto a mí me sirve un montón, por ejemplo, para ver cuán desviado estoy. Que esto me dice, bueno, vos en base a lo que me dijiste acá, vos necesitaste... 1.17 CDR. Si acá vos ponés cuántos CDRs tenés, lo mismo con los vendedores. Incluso yo hago una notita diciendo, no sé, tengo a Juan que trabaja 6 horas, a Romina que trabaja 6 horas, y esto me va dando un termómetro. Yo, yo le pongo este formato que me ponga bien rojo cuando estoy la semana que estoy muy arriba. Esto me da un termómetro de cuánto estoy saturado de capacidad. Lo mismo acá con los vendedores. Entonces, cuando... Eh, me dice 1.25, si tú 1.75, no, está bien, está bueno que, que, que no estén al 100% nadie del equipo, sino que estén en 80 está bueno para mí. Eh, y esto ya te sirve para ir dentro del termómetro y también lo que te puede servir es esto, vos si ya ves que en ciertas semanas se van repitiendo ciertos patrones, ves por ejemplo que el IDSQL en vez de 25, como habías calculado, de 35 es de, es de 21, pues ya acá con esto vas a poder ir trabajando tus futuras planificaciones. Eh, esto de error porque toqué las fechas, pero ya lo voy a arreglar. Eh, y bueno, y espero que te sirva. Cualque, eh, comentá, si estás en LinkedIn, comentá el posteo y te mando el, la calculadora.